No, porque ya yo no sé qué excusa van a usar ya. Ya son tantas las excusas ya. No, nah. Vamos a ver si los viernes los hagamos de NBA, los muchachos que los, los pongamos por vía de Zoom. Eh, no, no, pero los viernes los lo podemos hacer de, de urbano, de los dos por ahí, como lo hicimos. la gente sí, le gustó eso. Sí sí, sí, sí, También. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Señores, el boli. El boli hizo un escrito que a mí me encantó contra un escrito o sea, de consejo. De boli, que no salen parte ahí, pobre. Voy a leer, mientras pone la fotografía del boli, Bolívar voy Bolívar. a poner Voy a leer Voy a leer un consejo que le dio el hermano Bolívar de Valera a Franklin Mirabal Ese consejo creo que fue uno de los mejores consejos que usted pudo ver que Franklin pudo recibir Ya que Franklin ha querido ser media eh, poner le falta de medio eh, poner como medio de comunicación todo que aunque él no lo crea afecta a personas que tal vez eh, no le interesan el sonido el sonido de la calle y yo creo y entiendo que el boli tiene razón el boli dijo yo que lo apoyó mucho en mucho, en muchas ocasiones a Franklin Mirabal sí. en, en, a Franklin Mirabal pero que llegar al extremo de hacerle ver en las redes sociales para tratar de minimizar a una mujer es que yo, que es lo que está haciendo Franklin Mirabal con, con la que era esposa de él, es un extremo. Y yo creo que Franklin Mirabal debe revisarse o, ir, o, una doctor, o que una doctora los revise. No, que ese hombre no. Ese hombre no, Porque madre. como dice el Boli, no en todo se busca like. Elizejita. No en todo se busca like. más que y te comen los liceitas después a ti y que el liceita pasó a la historia ya será. entonces yo creo no hay una y entiendo más rápido, no no yo creo y entiendo que los problemas personales eh, es que tú entiendes deben, tú eres un muchacho razonable no te pongas la cabeza de ese loco que los cuartos le han pasado por arriba porque ese hombre está más loco todos los días se puede comparar él y el maestro y yo creo, y va a dar una entrevista a los foques, eh, Frank, Mira, por eso es lo que él quiere, porque está jugando pelota aquí. No. Él quiere sonar de alguna manera. Mira, dos personas que... No, y está bueno ese consejo que Bolívar le dio. Que son igualitos. Llama el maestro, quita Casablanca, un saludo para él. Uh -huh. y, y Franklin. Y Franklin, mira. Pero que Franklin no lo no necesita, viejo. Ese tipo... Ustedes se acuerdan de las narraciones de, de, de, de grandes ligas que hacía Franklin. Eh, hablando de, de juegos históricos. ¿Ustedes se acuerdan? yo Tal vez hay mucha gente que no se acuerdan ahora porque tal vez tienen un poquito de odio a Franklin. pero ¿tú ¿Ustedes se acuerdan cuando ponían de que 2 a 1, Boston Red Sox? te acuerdas de, de, de, esos, de esos tiempos narrativos que lo ponían mucho en, en, en, en, en el canal, en telesistema sistema? Tú, tú estabas grande ya. Entonces, eso, no, pues yo, o sea, yo siempre disfrutaba no, eso. eso yo, jugaba no, béisbol, ahora. yo jugaba a béisbol y disfrutaba mucho esa narración de, de, de, de, de histórica que hacía Franklin Mirabal. Eh, yo me acuerdo que hacían como unos cortecitos. ¿Tú es tipo, es sí, buena. es muy bueno. En es lo que buena. no es bueno, él es hablando mucho caballar en la casa. ¿Pero no. qué no necesita? Él no es farandulero? ¿Para qué se jode con eso? Pero que eso la lo piensas tú. No, no, no es suerte. Eso no es suerte. que es harta, no. es harta. Sí. Harta las mujeres. No, oye, como dice que yo estoy mejor, ¿eh? ahora que yo estoy mejor. ¿Qué está mejor ¿eh? loco viejo? Ese, oh, oh, mira, cuando ese hombre. Pero afectando una mujer, viejo. Cuando ese hombre mandó a una quitar mujer, un vehículo así, y una no. mujer, ¿eh? porque por vergüenza debió dejárselo el vehículo. Mm. Mandó a quitarle un vehículo. Ya tú te está, puedes dar. Es que mira, lo primero que va a hacer el psicólogo haciéndote ahí, Franklin, mi hijo. Yo no sabía que yo iba a coger este trote contigo. <risa> Suelta. El trote, ¡No! ¡No! ¡Así no! <risa> Suelta Hace el ella, teléfono. Neto, ah, espérate, mira. Neto, tú eres la psicóloga y yo soy Franklin. Eh, mira, Franklin. Eh. ¡No! ¡No! ¡Así no! Eh, me he comenzado a hablar, Franklin. Ah, ok. Mira, mi hijo. Yo cogí este caso por un amigo no. en común. Pero espérate. No voy a, a poner a malo. Déjame hablar, mi hijo. Acuéstate ahí, tranquilo. Suelta el estrés. Lo primero que tiene que hacer es un estrellón al teléfono. No lo use. ¡Glorioso! Glorioso. No, Franklin, llévate dé consejo del boli, bájale un poquito a tu vida privada, eh, de tu vida privada, de exponerla poner, tanto en las redes sociales y para buscarla y, y tener sonido. Creo que, mira mira la diferencia, en eh, eh, que, lo, que lo que hablamos, mira, el principal cronista del país, que en cierto modo es Franklin Mirabal, porque es más famoso, sacando a Yance Pujol, que está haciendo un excelente trabajo, muy bueno Yance. Sí, ya muy, muy duro. Pero Jansen no tiene más fama que, en cierto modo, que Franklin, hay que decir la verdad. Eh, pero ya se sí está haciendo un Tengo trabajo. tres nominados para ya, el premio Janssen. Ya se está, está muy bien. Pero mira la diferencia: mientras la gente odia a Franklin, la gente acaba Franklin por su vida personal, la gente odia a Playmaker de Puerto Rico por hablar de, de, de deporte, que es lo que debería hacer Franklin. Oye, escúchame. Franklin, ponte a ver juegos. Tengo. Analízalo. Usted es candidato para el loco del año. En este país Nominados Nominados Al loco del año Al molondrón Le vamos Le un molondrón Que le vamos a entregar Ok será El primero ¿Cuál es sonedita del año entonces? El pachá El pachá Freddy Martínez El primero El segundo Nuestro hermano y amigo El maestro El maestro Te duro, te duro, te duro El maestro Ese es el segundo ¿Verdad que Tú jugaste ya Tú estás suscrito ¿A qué? A lo del maestro. Tú eres loco, yo soy sí, lo lo lo un tipo que... A los fans, a los sí, para que te juegue, te saques pa' de pesos tú peso. Hablando, tú estás hablando, tú estás hablando con la necesidad. Pero no esto, tú te puedes sacar, neto, compadre. Tú estás hablando ¿eh? con la necesidad. ¿Por chale? eso? Nada, por eso? eso. No me hables de eso. Por, hombre, que, a hombre, mí hombre, nadie hombre, hombre, me va a engañar. Es el único que le dañaba a los... Oye. ¿Me acordaste? Oye, Luis me acordó. El único que, le, que, que le, de, le quitaba la comida a un mago que andaba ahí en la calle era yo. Porque de cuento vivo yo. Usted no puede venir a América a ponerme loco. Yo soy hijo de Mayara. Que a Mayara nadie puede darle con la de Mito. Hipopótamo. ¿Cómo fue que le dije? Yo no lo vi, yo no lo vi. Hipopótamo! Eh. bolita ñame, Yo ¿Y no, no lo lo vi? vi. Yo no lo vi. No, eh, no, no, no. Cuando él fue a los foques, él se vio feo. O sea, él no tuvo argumento. Él lo hizo muy bien en el video con Carlos, pero cuando fue contra el maestro, el maestro se lo comió. Porque no, no llegó con... argumento. Es que yo, maestro, lo ¡Hipopótamo! Ya <risa> no lo vi, yo no lo vi ese ching de qué okay, Busqué el ching en YouTube. Dale, ya me ve. A lo, porque, creo que a lo, porque me lo mandó. Mm. Ya no hay tiempo, bueno. Señores, no Ya van. no hay tiempo. Pero ese video donde dice de que hipopótamo, ¿dónde es que este video? Yo te, te tengo que dejar el cortecito, el cortecito. No, tiene que ver el cortecito. Ah, no, ya no, no, no tengo el cortecito. Pero no, cúrense con, con, con, con el maestro. Y Franklin, bájale dos. Bájale dos. Neto, todo mañana. Señores, hasta mañana, mañana de Top five, recuerden sí, sí. y sigan escuchando la canción Sin mascarilla Sin mascarilla ya ustedes saben. Están activos, nos vemos. Flaco, sácalo ahí. Oh.